...el siglo XX puede anunciar avances tecnológicos que nunca creímos posibles... ...porque con la llegada del automóvil y el aeroplano... ...los límites existen solo en nuestra imaginación. Tal vez un día podamos incluso visitar la luna. ¡Basta! ¡Deja de leer! ¡Ya no soporto! ¡Ah! Señor Finky, ¿qué pasó con los nuevos libros de texto actualizados? Oh, estos son los nuevos libros de texto excedentes de 1932. Es lo único que la escuela podía pagar. Vaya... ¡Piénsalo, Nikki. ¡La luna! ¡Atención, estudiantes! ¡Por favor, preséntense en el auditorio para una asamblea importante! ¡Asamblea! ¡Sigue siendo, mi amor! Muchachos, estoy muy decepcionado por los resultados de nuestras elecciones para presidente estudiantil. Tuvimos una participación muy baja, resultando victorioso un candidato no postulado. La estatua de nuestro emblema, La Nutria, que es, por desgracia, un objeto inanimado. yo voté por Edney, el conserje. Patas, garras, pelo y diente, la nutria para presidente. Nuestras libertades difícilmente <risa> conseguidas no son asunto de risa. Ay, por favor, estamos en séptimo grado, no es una democracia. Silencio, muchachos, aún no estoy muerto y sepultado. Al notar que no han tenido interés en el proceso democrático, pensé que necesitarían tener cierta perspectiva. Le pedí a la congresista Barbara Reed que viniera a hablarles. Tal vez ella pueda interesarlos con su presentación multimedia. Gracias, director Hickey. ¿A alguien le gustan los videojuegos? ¡A mí! Bien, me alegra oírlo. Ahora que tengo su atención, quisiera decirles cómo eran las cosas cuando yo era joven. El mundo era un lugar muy diferente. Cada día me preguntaba cómo yo, una niña, podía hacer una diferencia. Entonces mi abuela me dio un consejo que nunca he olvidado. Me dijo, Bárbara, cada cambio en el mundo lo hace una persona a la vez. Y en 1960, un promedio de un voto por distrito eligió presidente a John F. Kennedy. No se sientan desanimados, un voto, una persona, puede cambiar el curso de la historia Los exhorto a que desempeñen seriamente sus responsabilidades como votantes, no solo en el futuro, sino ahora Eso fue conmovedor ¿Eso qué tiene que ver con los juegos de video? Vamos a intentar esto de nuevo, colocaré una nueva hoja de registro para la elección Y si a alguien le interesa la democracia, pues que se postule Todos nacieron con ciertas libertades democráticas ¡Úsenlas o piérdanlas! Y luego... <risa> ¡Crash cayó en el inodoro! Ah, eso es muy... Es muy asqueroso, Moose. Está bien, lo sacamos. Oh, ¿Y tú, Pepi? ¿Algo interesante pasó en tu escuela? <risa> la estatua de la Nutria ganó las elecciones para presidente estudiantil. Oh, Pepe, eso es peor que Crash cayendo al inodoro. Votar es muy importante y harías bien en tomar tus responsabilidades con seriedad. Ay, tengo 12 años. No podré votar en otros 6 años. Además, estoy segura de que cuando tenga edad para votar, sí me interesará votar en las elecciones. Así como tú, ¿verdad? Entonces, ¿por quién votaron? Espero que no por el fascista de Mulroney. ¡Claro que no! ¿Quiere recortar el presupuesto escolar? Y si así lo hiciera, los niños estarían leyendo libros de texto de 1932. Oh, Geigerce es un socialista y pagaríamos impuestos hasta el próximo siglo. ¿Y tú, Lidia? Oh, bueno, yo estaba tan ocupada con la venta de descuento que... olvidé la elección. Si te vas ahora podrás votar, aún tienes media hora. Es la hora feliz del cóctel de camarones. Oh. ¿No votaste por un cóctel de camarón barato? Bueno, fue un día difícil. Necesitaba despejarme. Además, seguramente mi voto no habría hecho ninguna diferencia. Ajá. En 1868, un voto salvó al presidente Andrew Johnson de ser enjuiciado. En 1875, un voto cambió a Francia de una monarquía en una república. En 1960, un promedio de un voto por distrito eligió presidente a John F. Kennedy. Así que no me digas que un voto no cuenta. ¡Un voto puede cambiar el curso de la historia! ya Creo que sí aprendes cosas en esa escuela. ¡Claro que sí! Y ¿sabes qué? He decidido en este momento que no voy a crecer para ser una no votante. Voy a interesarme en las propuestas y en los candidatos. ¿Y bien? ¿Tenemos algún candidato? ¿Payasito Manzana? ¿Mark Hamill? No entiendo. ¿Por qué nadie quiere postularse? Porque nadie toma esto en serio. Todos creen que es broma. Tú lo tomas en serio. ¿Por qué no te postulas? Por desgracia, ni siquiera yo veo el caso. ¿Cuándo menos sufriría la humillación de ser derrotada por Payasito Manzana? ¿Y cuándo más sería una representante sin poder? Mi hermana Becky aprendió eso del modo difícil. Presidenta <ríe> ¡Felicidades! ¡Eres una representante sin poder! ¡Ah! Tú tenías razón. La escuela media no es democracia. ¿Eso no puede cambiar? Tendrías que hablar con el director acaparador de poder. Él hace las reglas. Por favor, Pearson, no voy a darle al presidente estudiantil poder real. Tendría 12 años por todos los cielos. Entonces, ¿cómo espera que tomemos en serio la elección? ¿Qué caso tiene? Esto es solo una práctica. Además, tú no lo tomarías en serio aunque el presidente tuviera poder. A la mayoría de los adultos tampoco les interesan las elecciones y nuestro presidente es líder del mundo libre. Eso no es cierto. A muchos sí nos interesa. A la congresista Reed y a mí... ¿Y a ti? ¿Qué harías si fueras presidente con poder real? Bueno, podríamos comprar libros de texto actualizados. ¡Ja! Hemos intentado comprarlos durante años, pero se requiere dinero. ¿Venderemos pasteles? ¿Lavaremos autos? ¿Bingo? Bien, Pearson, postúlate. Y si derrotas al payasito Manzana y a Mark Hamill, entonces hablaremos del poder presidencial. ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Naren! ¡Peperrán se dirige a la lista de postulación! ¿A quién pondrá? Mamá Destructor. ¿A Fossi? ¡Seguro escribirá otro nombre! ¡Oh, no! ¡Está escribiendo el de ella! ¡Así ¿Oh? es! Alguien tiene que tomar en serio nuestras libertades democráticas. ¡Úsenlas o no. piérdanlas! Y Hiki dijo que si derrotaba a Payasito Manzana y a Mark Hamill, podría tener poder. ¡Me enorgulleces, Peperán! <risa> Sabía que tenías valor, pero... Oye... ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Con gusto, donaré mi talento artístico. ¡Bien! Escribiré tus discursos. ¡Excelente! Ahora necesitamos una base de operaciones. ¿Qué les parece el cuarto de máquinas? ¡Ya nadie lo usa! ¡Es genial! Pondremos un escritorio aquí y será nuestro cuartel general oficial. Pondré el letrero de pepperán para presidente... ahí. ¿Y la máquina de hacer botones? Justo aquí. Y díganme loco, pero por allá estoy viendo un... enfriador de agua. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya que nadie toma esto en serio, tenemos que hacer que lo hagan. Tienes que hablar con los votantes y probar que lo estás haciendo. Sé lo que piensan de estas elecciones de gobierno estudiantil. Que son un juego, ¿cierto? Oigan, en verdad entiendo lo que sienten. Confieso que yo voté por Ernie el conserje la primera vez. Todo era un juego, ¿verdad? Estábamos jugando, pero esta vez haremos a un lado las cosas infantiles. Uh -huh. ¡Ya es hora de tomar en serio a nuestra escuela, a nuestras libertades y a nosotros mismos! ¡Bravo! ¡Viva ¡Sí! Peterson. Los votantes adoran a Pearson. El público respondió con entusiasmo a la pregunta de Pearson. ¡Sí, sí, sí! ¡No puedo creerlo, querida Nikki! ¡En verdad están empezando a tomarme en serio! ¡Te adoran, Pepperán! Ahora que están de tu lado, puedes presentarles tus propuestas. Porque tienes propuestas, ¿cierto? Bueno, creo que necesitamos libros actualizados. ¡Eso es verdad, hermana! ¿Qué más? Ah, ¡No puedes ganar una lección sin una plataforma sólida y bien pensada! Bien, salvo por las resbaladillas acuáticas y los perros robot, es muy buena. ¿Y usted qué opina? Son geniales, Milo. Vamos a la escuela a dárselos a los votantes. Aquí tienes, vota por Pearson. Votar por Pepperan es votar por integridad. ¿Qué? Parece que no eres el único espectáculo en la ciudad, querida Pepper. ¡Alice Kane! ¡No puedes postularte para presidenta! ¡Yo soy la que hizo el trato con Hiki. No, no, no, no. Está decidido que si algún ser humano gana, tendrá todo el poder presidencial. Y yo voy a ser la que gane. ¡Alice Kane y de del periódico escolar! Ahora que has lanzado tu sombrero al cuadrilátero, por favor, dinos en qué difierre tu propuesta de la de Pepper Run. Primero que nada, creo que todos los que tengan un perfecto promedio de 10, como yo, deben tener 3 días de descanso. Y todos los que tengan promedio de 7, o peor, como Pepperán... ¿Qué? ¡No tengo promedio de 7! ¡Oh, parece sí que tenemos tienen. una rivalidad muy seria! ¡No hay rivalidad! ¡Y estas no son propuestas reales! ¡Autocalificación para los niños de 10! ¡Ja! ¿Es cierto? ¿O Pepperán solamente es una marcada? Uh, está enfadada porque sabe que no puede vencernos ni a mí ni a mi promedio. Vamos, Alice Kane. Tú y yo ahora. No, Espera, no. no pueden pelear en la escuela. Es un lugar de aprendizaje. Cierto, Nikki. A ah, los basureros. No. Vamos a bailar. Oh, Kane. No, no, no. Tengo una idea. Tengamos un debate. ¿Sí? ¿Qué? Un debate. Cada una aclarará cuáles son sus propuestas frente al público. ¡Claro que sí! Lo programaremos para mañana. haré una edición especial del periódico escolar! Buena suerte, Pepper. Que gane la mejor candidata. Y esa seré yo. Esta historia continuará. La única razón por la que Alice Kane se postula es para vengarse de mí porque le gané en la Feria de Ciencias. Pepperán, el corazón de la democracia es elegir... Y al tener a otro estudiante postulado, significa que la elección está adquiriendo un aire de legitimidad. Pues apuesto a que no le interesan las propuestas. Pues más razón para debatir con ella. Es la oportunidad de hablarle a toda la escuela de tus propuestas. ¿Está encendido? Oh, eh, quiero darles la bienvenida a este primer debate en la escuela media Hazelnut. Yo soy Dieter Leverhausen, y seré el moderador. <risa> ¿Señorita Pearson quiere hablarnos de su campaña? Desde luego, Dieter. La primera propuesta de mi campaña, y la más importante, es libros de texto. ¡Mentirosa! Oh. ¿Me llamaste mentirosa? ¿Es cierto o no que fuiste a ver la película Zombie Wisconsin el sábado? ¿Sí? Oh. ¿Y? ¿Y no está clasificada para mayores de 13 años? Eso creo, pero ¿qué tiene que ver? ¿Acaso no tienes 12 años, Pepper and Pearson? Así que mentiste para ver la película. Yo no mentí. Nunca me preguntaron. Vuelve a tus propuestas. ¿Eh? El siguiente tema en mi campaña son los almuerzos. ¡Mentirosa! Eso no fue lo que dije, estás distorsionando mis palabras. Se le está comiendo pibales, Kane. ¿Cómo puedes disfrutar con esto? Oh, adoro la política, los odiosos debates, el cabello volando. Ah, ¡Fue horrible! Solo estaba atacándome. Fue como debatir con un perro rabioso. Tranquila, ella no llegará lejos con esas tácticas sucias. Eso espero. Pearson no pudo con el ataque de Alice Kane quedando reducida a algo más que una tonta balbuceante. Pero yo, ella, yo, yo, ella, estaba, yo, ay... Solo fue un debate. Aún hay toda una campaña que hacer. Y a diferencia de Alice Kane, tú tienes el interés sincero de las personas. Sigue concentrándote en esas propuestas. ¿Concentrarme en eso? ¿Mientras Alice Kane me apuñala en el ojo? No dejes que te arrastre a su pelea, Peperán. Si entras en el camino oscuro, el mal siempre regirá tu destino. Ay. Tienes razón, Nikki. Debemos concentrarnos en las propuestas. <risa> Mentirosa. Se quema la babosa. Pagado por los amigos de Alice Kane. ¡Mira! ¡Intenta arruinarme! Me decepciona que alguien tan brillante como Alice Kane caiga tan bajo como para esto. ¡Tenemos que destruir esos volantes! ¡Son humillantes! ¡No podemos! ¡Es un país libre, Peperán. ¡Tiene el derecho de decir lo que quiera sobre ti! ¡Bien! Entonces tengo derecho a imprimir volantes de ella. ¡Milo, enciende la máquina de ideas! ¡Tenemos que pensar en algo horrendo! ¡Sí! ¿Qué te parece esto? ¿Con Alice Kane? ¡Nada bien! ¡Bien! ¡Adelante! ¡No! Lo que tienes que hacer es ignorar a Alice Kane y concentrarte en los temas. ¿Piedras y palos pueden romper los huesos? Pero las calandrias no pueden dañarme. Jamás entendí eso, porque algunas aves sí pueden dañarte. Como en esa película. ¿Y recuerdas cuando los cisnes te persiguieron? ¡Palabras! ¡Las palabras no pueden dañarme! ¡Ajá! Nicky, la máquina de propaganda de Alice Kane está fuera de control, ¿sí? Ya vi los carteles, Pepera. Necesito que finjas que dejas mi campaña y te unas a la campaña de Alice Kane. Así podrás decirme por anticipado lo que Alice va a hacer para que yo pueda preparar un contraataque. Tu nombre clave será Mayra. No creo estar oyendo esto. De acuerdo, olvídalo de cambiar de bando. Solo entra en sus cuarteles generales y toma fotografías del robo a los huérfanos Pero y... Miren, ¡Ya basta! No voy a espiar por ti, ni a entrar en los cuarteles. ¿Y qué ha pasado con los temas? Estamos 20 puntos atrás en las encuestas. No podemos dejar que Alice Kane me gane esta elección. ¡Ella va a ser una burla de la oficina del presidente! ¡Va a ser una burla de todos! Ay, temo que tienes razón. Pero, en vez de la infiltración, ¿por qué no intentamos otra cosa? ¿Cómo qué? Bueno, ¿por qué no usamos la televisión para dar a conocer tus propuestas? Podemos hacer un comercial que hable de tus temas y transmitirlo en la televisión pública. ¡Nikki, eres un genio! Puedes escribir el libreto y Milo puede grabarlo. Trae la cámara de video de tu papá, lo haremos en mi casa. Aun cuando el cambio lo hace una persona a la vez, Piensen en cuánto bien podemos hacer si trabajamos juntos. ¿Quieren unirse a mí? Un voto por Pepperan es un voto por la integridad. Y... ¡corte! ¡Ay, eso fue maravilloso! Hablaste inteligente y sinceramente. Oh, Pepperan, esto va a cambiar todo a nuestro favor. Puedo sentirlo. ¿Hola? Oye, deja esa novela de Jane Austen y enciende el televisor. Va a pasar el anuncio. De acuerdo. Vean todo lo que dice. Lo que no saben es que ella no es lo que parece. Es una malvada y depravada serpiente en el césped, lista para morder a cualquiera que se ponga en su camino. incluyéndote a ti! ¿Quieren unirse a mí? Un voto por Pepperan es un voto por la integridad. ¿Qué pensaste del anuncio? Buena metamorfosis. Primero fue, hola, soy Alice Kane. Y luego el... ¡Asombroso! ¡Eso no fue un anuncio! ¡Fue una campaña calumniosa! ¿Qué pasó con el libreto que les escribí? Mira, probamos ese discurso de temas, pero el grupo muestra pensó que la serpiente tendría más empuje. Peperán, ¡Perdiste de vista la meta real! ¡Por favor, Nikki! ¡La meta es ganar para que Alice Kane pierda! ¿O acaso tú la quieres como oh. presidente estudiantil? ¡Francamente, Peperán, ¡No quiero a ninguna de las dos como presidente estudiantil! ¡Lo siento, pero no puedo soportar todas estas traiciones! Adiós. ¿Ahora qué hacemos? Es evidente que Nikki no resiste la política del mundo real. Vamos a tener que continuar sin ella. En cuanto derrote a Alice, Kane entenderá que hago esto para hacer de la escuela un mejor lugar. Pearson alega que Kane falta a clases. Kane llama a Pearson tramposa. Pearson acusa a Kane de traición. Kane dice que Pearson es una mutante. La marmota ve su propia sombra. de elecciones. Vote aquí. Me sorprende decir que no habíamos tenido una participación tan grande en unas elecciones en toda la historia de la escuela. Por desgracia, el ganador y por una gran mayoría fue Mark Hamill. ¡Yo exijo un recuerdo! ¡Yo también! ¿Quién se está riendo? ¿Qué es tan gracioso? Yo voté por Mark Hamill. ¿Qué? ¿No eras tú la que decía que nuestras libertades democráticas no son asunto de risa? Creo que hablo por todos cuando digo que sus negativas campañas calumniadoras eran desmoralizantes. Usted totalmente mis libertades democráticas al emitir un voto de protesta contra ustedes dos arpías. Bien hecho. Como siempre, la señorita Little ha dado en el proverbial clavo. Ustedes deberían avergonzarse. ¿Propuestas, nuevos libros de texto, almuerzos nutritivos? Ah, eh, lamento el retraso. ¿Gané? ¿Mark Ah, mm -hmm. uh, Pues sí, ¡ganó! Quiero agradecer a todos por este gran honor. A mi esposa Marilú, a los miembros de la academia, y aunque no estoy familiarizado con dos de los nominados... Honestamente puedo decir que humildemente derroté uh -huh. al genio de las tiras cómicas el payasito uh -huh. manzana. Uh -huh. Esta no es una ceremonia de premios. <risa> ¿No lo es? Es la elección del presidente estudiantil de una escuela. Mm. Pero gané, ¿no es así? Aniki tenías razón. No debí haberme dejado arrastrar al lodo. Me olvidé de las propuestas y ahora vamos a perder la oficina del presidente por completo. Peperán, tal vez no necesite ser presidente para hacer algo bueno por esta escuela. ¡Por fin! ¡Libros nuevos! ¡Huele a vómito! Hay que agradecer sinceramente a Peperán que vendiendo pasteles consiguió comprarnos estos libros nuevos. ¡Gracias! Pero deberían agradecérselo a ustedes mismos, porque todos cooperaron. Dieter trajo el strudel, sí trajo pastelillos y Mark Hamill trajo esos deliciosos panecillos de chocolate. ¡Ja! ¡Una vieja receta familiar! Incluso Alice Kane puso una pequeña parte. ¡Ah! ¡Esto solo vale 25 centavos! ¿Ah? Oh, ¡Tenía que ser Alice! pépera ¿nos podrías hacer el favor de leer acerca del siglo XX en nuestro libro nuevo? El siglo XX ha sido una época de cambios tumultuosos en el mundo. Y nada ejemplifica mejor la esencia de este siglo que la divertida y profunda comedia del payasito manzana. Ay.